Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero darte ideas de contenidos para tus redes sociales. Quiero contarte todos los formatos en los que puedes presentar tu contenido para lograr atraer a tus seguidores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 Quiero enseñarte las distintas formas en las que puedes presentar tu contenido y ser más creativo para no aburrir a tu audiencia. La idea es que no siempre hagas lo mismo, que vayas buscando las distintas formas de presentar tus posts y lograr conectar con ellos. No tienes que cansarlos, tienes que ir variando y por eso en este vídeo te voy a dar unas cuantas ideas de tipos de contenidos y también de formatos, por supuesto. Empecemos con el primero que son los consejos. En este tipo de post, tú lo que tienes que hacer evidentemente es aconsejar a tu audiencia sobre ya sea una herramienta eh, o algo que tú utilices para hacer tu trabajo y que evidentemente hayas tenido una buena experiencia. También lo que puedes hacer en este tipo de publicaciones es brindar trucos, cómo sacarle el máximo partido a tal o cual herramienta. En segundo lugar tienes los tutoriales. En los tutoriales lo que tú tienes que hacer es brindar el paso a paso para realizar tal cosa o el paso a paso para llegar a tal objetivo. En el tutorial tiene que quedar todo bien claro, tienes que tener en cuenta que tiene que estar pensado para todas las personas eh, que todas las personas pueden entender lo que tú estás explicando desde cero salvo que te dirijas a un público de personas ya expertas en un determinada área en una determinada área tiene que quedar bien en claro todo por lo tanto ahí tienes que eh, enseñar cómo se utiliza eh, esa herramienta ese programa cómo se hace tal cosa ¿Qué necesito yo para hacerlo? En el caso de, vamos a suponer que eh, tú eres una persona que se dedica a la cocina, pues me tienes que explicar cuáles son los ingredientes que yo necesito para hacer ese pastel. Si tú te dedicas a redes sociales, evidentemente, vamos a hablar de una, por ejemplo, de una herramienta, me tienes que explicar cómo yo llego a... Eh, en dónde encuentro esa herramienta o cómo tengo que empezar para utilizarla, si tengo que configurarla, etcétera, etcétera. En el tutorial te tiene que quedar todos los pasos bien en claros. Otra opción de contenido son las opiniones. En las opiniones tú lo que puedes hacer es brindar tu, eh, tu conocimiento, tu opinión sobre tal o cual tema. Vamos de nuevo al caso de bueno, mi ejemplo, que son las redes sociales. Yo podría, por ejemplo, brindar una opinión sobre eh, qué me parece YouTube para eh, una estrategia de contenidos. Evidentemente se trata de mi experiencia, de mi valoración. No es que esto sea así, sino que simplemente es algo personal. Es algo que yo estoy compartiendo y es lo que a mí me ha pasado o lo que he podido apreciar con clientes o lo que, o lo que sea. Y este tipo de post tú también lo puedes utilizar, se puede utilizar para todo tipo de negocios, brindando tu opinión sobre un producto, sobre un servicio, sobre una herramienta o lo que sea necesario para realizar tu trabajo. Por otro lado tienes las entrevistas. En las entrevistas tú lo que puedes hacer es eh, llamar a una persona que eh, sea un referente del sector o un emprendedor al que te interese entrevistar y eh, generar contenido ya sea para tus redes sociales o también para tu página web, para tu blog y de ese contenido también sacar contenido para tus redes. En, esta, en este tipo de contenido lo que estás haciendo además es interactuando con otras personas de tu sector y eh, llegando también a, a su público. Así que es una gran forma de generar buen contenido. Otra forma de generar contenido es eh, publicando testimonios, testimonios de personas que hayan trabajado contigo. Con esto también lo que ganas es credibilidad. Muestras la experiencia de las personas que ya han probado tu producto o tu servicio y que evidentemente la valoran de forma positiva. Por lo tanto, al tener ese tipo de material en tus redes sociales, las personas que entren podrán ver la experiencia de otros y saber qué les ha parecido, si realmente es lo que ellos están necesitando o no y tú serás mucho más fiable, más confiable. Les darás esa seguridad que ellos necesitan para tomar la decisión final que es la de la compra. Ya los has atraído, ya saben quién eres, saben, sabes, eh, saben ellos a qué te dedicas. Ahora solo lo que falta es que confíen en ti para comprarte y puedes hacerlo a través de los testimonios que yo te recomiendo que tengas en tus redes por otro lado otro tipo de contenido que puedes crear son guías yo por ejemplo en mi página web birly.es, tengo una guía y también audio guía está todo dentro del mismo recurso de comunicación digital mi idea es, a través de ese recurso, llegar a las personas que necesitan conocer cómo crear una estrategia de comunicación digital. De hecho, si aún no lo has hecho, te invito a que te pases por mi web y que te descargues mi guía, audio guía, que además incluye planificadores y calendarios para que puedas trabajar en tu estrategia de comunicación digital digital. Te prometo que te va a servir muchísimo, ya sabes, la puedes obtener en birly.es, mi página web que acabo de estrenar hace muy, muy, muy poquito, así que me encantaría también tenerte dentro de mi lista. Por otro lado, otro tipo de contenido que también puedes generar son los listados, los famosos checklists. Por ejemplo, eh, puedes crear un listado, ya sea si te dedicas, como dijimos, a eh, peluquería, eh, los eh, tres elementos que no pueden faltarte para tener tu pelo saludable. Te dedicas a repostería, pues eh, en vez de presentarlo todo en formato receta, pues los ingredientes a modo checklist. Vas a hacer un pastel, pues no te olvides, tienes que tener esto, esto y esto. Eh, te dedicas a redes sociales, pues los cuatro pilares fundamentales para triunfar en Instagram, pues. Esto, esto y esto. Este tipo de, de checklist y de listado se puede presentar en todo tipo de negocios. Todas las ideas que te estoy brindando aquí las puedes aplicar a todo tipo de negocios. Solo tienes que buscar eh, tipos de contenido, ideas de contenido que tú eh, sean específicas para tu negocio. Las, eh, las ideas en realidad que tu audiencia necesita, lo que a tu audiencia le aporta valor y transformarlo en este tipo de contenido. Otra idea más de contenido son las noticias. Por ejemplo, hace relativamente poco en el mundo del marketing de las redes sociales una noticia fue el lanzamiento de eh, poder realizar programaciones desde Creditor Studio en Instagram. ¿no? A través de Facebook la herramienta Creditor Studio nos permite ya programar contenidos en Instagram. Esto evidentemente para todas las personas que trabajamos como community managers o en marketing digital es una noticia y hemos hecho eco de ello en nuestras redes sociales. Tú evidentemente también puedes buscar noticias de tu sector y eh, brindar ese tipo de contenido en tus redes sociales estarás nutriendo a tu audiencia con información de último momento y que evidentemente es de relevancia para ellos otro formato de contenido son las preguntas frecuentes todo negocio tiene sus preguntas frecuentes a la hora ya sea de las personas de eh, contratar un, un servicio o sobre cómo utilizar X cosa, sobre cómo hacer tal otra, sobre qué errores son los más frecuentes, lo que sea. Y tú puedes tomar esas preguntas frecuentes, esas preguntas que seguro que recibirás muy a menudo en tus redes sociales o por correo o a través de tu web o a través del medio que tú utilices para comunicarte con tu público y puedes transformarlo en contenido para tus redes, que puede ser en distintos formatos, puedes hacerlo en un vídeo, puedes hacer una entrada de blog, puedes armar posts para eh, Instagram, Facebook, Twitter, la red social que tú utilices y volcar las respuestas a esas preguntas más frecuentes. Por ejemplo, en mi caso una de esas preguntas sería ¿Cómo puedo monetizar mi cuenta de Instagram? Eh, ¿Cuánto puedo cobrar como community manager? ¿Cuánto me cobra un community manager? ¿Cuántas veces tengo que publicar en Instagram? ¿Cuál es el mejor horario? Como verás, hay muchas preguntas que se repiten y que la gente siempre está haciendo. En tu caso, también tendrás las preguntas más frecuentes que haga tu público. Aprovechalas, úsalas. Respóndelas y crea contenido con ello. Un formato que hoy en día está funcionando muy, muy, muy bien para crear contenido son los vídeos. A la gente le gusta ver a la otra persona y por eso YouTube cada día crece más y más. Así que también puedes crear vídeos con todos estos formatos, con los testimonios, con las opiniones, con los tutoriales con eh, las preguntas frecuentes. Todas las ideas que yo te he brindado anteriormente las puedes crear en vídeo o también, por qué no, en un podcast, que es otro de los formatos que también está en auge y que cada día va a ir creciendo más y más por la facilidad con la que podemos consumir este tipo de contenidos. Por lo tanto, no solo tienes que mirar la idea del contenido, lo que vas a crear, sino también hacerlo en el formato correcto para que logre ser eh, visualizado, para que logre ser compartido, para que realmente eh, la gente lo vea y lo consuma. Otra idea es también hacer colaboraciones y las puedes hacer también en los formatos que te dije y aprovechando eh, todas las ideas de contenido que te he brindado. En una colaboración evidentemente estás haciendo una entrevista, puedes compartir las opiniones, consejos, tutoriales. La otra persona puede enseñar a hacer algo que eh, a tu audiencia puede ser de tu interés. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram he hecho colaboraciones en directos de Instagram en donde he entrevistado a personas de distintos sectores. He entrevistado a personas que llevan el tema de Facebook Ads, publicidad, he entrevistado a una chica que es fotógrafa porque la imagen también es muy importante para las redes sociales, he entrevistado a otra chica que... Lleva el tema de asesoría de imagen porque la imagen para las emprendedoras también es importante. Por lo tanto, como verás, no solo tiene que ser una persona que se dedique a lo mismo que tú, sino que puedes ir buscando colaboradores de otras áreas que evidentemente puedas conectar de alguna forma con lo que le interesa a tu comunidad y aportarles también valor y aportarles una opinión fresca y de fuera y de otra persona que también tiene grandes conocimientos para compartir con tu audiencia. Por último, para ir cerrando ya con las ideas de contenido, otra idea y que a mí me gusta muchísimo es los boletines de, eh, bueno, serían los newsletters que compartimos a través de la página web, a través de una suscripción en general. Eh, esto es obligación, evidentemente, por la ley de protección de datos. Y eh, como te decía, generalmente viene acompañado de un regalo inicial en el que te descargas una guía, un lead magnet, que puede ser bueno una guía, un vídeo, un podcast o lo que fuese, o un curso, por qué no y ya queda suscrito a la lista de esa, de esa persona luego posteriormente a través de esos boletines se van enviando, bueno, informaciones de distintos tipos ¿no? ya sea de eh, promociones especiales o bien eh, simplemente comunicaciones contando eh, determinadas cosas si te interesa estar en mi lista, también ve a birly.es. Como ya te dije, tengo la guía Reglas del juego de la comunicación digital para regalarte en esa primera comunicación. Te prometo que no hago spam, que no quiero tenerte en mi lista para mandarte mil correos. Solamente te voy a compartir cosas que sean importantes y relevantes y que realmente te aporten valor. Pero me encantaría tenerte dentro de mi lista exclusiva, así que vea birly.es, descárgate tu regalo y accede a mi lista. Espero que estas ideas de contenido te hayan servido para poder crear mucho, mucho contenido para tus redes sociales, para tu página web. Si te han quedado dudas, ya sabes, solo tienes que dejarme un comentario y te respondo a la máxima brevedad posible. Me encantaría que conectemos a través de otras redes sociales. Instagram es donde estoy más activa, que me puedes encontrar como birly.es. También estoy en Twitter y en Facebook. Y en LinkedIn me puedes encontrar como María Cecilia Ponce. Como ya te dije, no te olvides, ve a birli.es, descárgate tu guía, visítame. Si quieres darme feedback sobre mi página web, también me encantaría. Déjame aquí tu comentario y... También importantísimo, importantísimo que no te olvides de suscribirte a mi canal YouTube. Todos los lunes hay nuevos vídeos y te aseguro que te van a ser de mucha, mucha utilidad. Me encantaría tenerte por aquí y que formes parte de mi comunidad en YouTube. Nos vemos el próximo lunes.